Hola, mi nombre es Raúl de iPhoneDigital.com Voy a explicaros cómo downgradear, es decir, instalar una versión anterior de cualquier aplicación o juego Muchas veces pasa que actualizamos una aplicación o un juego pensando que va a funcionar mejor y muchas veces los, las mejoras que, que vienen hacen que todo funcione peor o incluso que no funcione Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es intentar encontrar el archivo IPA que es el archivo que, se, que usan las aplicaciones, una extensión y lo tenemos que guardar en un, en un sitio que, que esté visible porque luego lo vamos a necesitar. Eh, para eso vamos a ver el archivo IPA de Google Analytics porque es la aplicación que quiero downgradear y para eso tienes que ir a la carpeta principal de tu usuario Luego tienes que ir a Música, iTunes, iTunes Media, Mobile Applications y en mi caso aquí vemos que está la aplicación de Analytics que es la que, que, es la que queremos guardar. Vale, entonces la tenemos guardada por aquí, aquí la tenemos porque más adelante la vamos a necesitar. Bien, después de que ya hemos encontrado la aplicación o el juego que queremos downgradear, esta es una versión antigua que ahora mismo está, tengo instalada en el iPhone la 3.1 me parece aproximadamente, y esta es la 1.22. Abrimos iTunes. Vale, vamos a buscar el apartado de aplicaciones. Y aquí vamos a encontrar o a buscar el de Analytics. Vale, aquí lo vemos. Vamos a ver cuál tenemos en el, en el Mac instalada, ¿no? Porque a lo mejor es la versión que nos in interesa. Vale, tenemos instalada la 1.22. Eh, una veces puede ser que en el listado de aplicaciones dentro de iTunes no encuentres la aplicación que quieres downgradear. Entonces lo que tenéis que hacer es Primero asegurarte que la tengas instalada en, en tu móvil y en caso de que no la tengas tienes que irte a la App Store e instalarla para así tener la versión más actualizada y luego tienes que venirte aquí otra vez y borrarla porque luego la vamos a reemplazar con el archivo IPA que tenemos aquí. Vale, pues en mi caso como ya tenemos la versión que queremos instalar que es la 1.2.2 lo que tenemos que hacer ahora es conectar nuestro iPhone y a ver si nos aparece ahora... Aquí el dispositivo, ¿vale? El iPhone, el iPhone digital, hacemos clic y nos vamos a, al apartado de aplicaciones. Luego, una vez que estemos dentro del apartado de aplicaciones, vamos a tener que borrarla, ¿vale? Entonces vamos a buscarla. Aquí está, vale Y lo que tenemos que hacer una vez que la hemos localizado Una vez que ya está conectado tu dispositivo iOS, pues eh, tu iPhone, tu, tu iPad o tu iPod Lo que tenemos que hacer es borrarla ¿Vale? Aquí, le vamos a eliminar Le damos a aplicar Y ahora en principio tendría que aparecernos Vale, todavía parece estar sincronizando Ahora en principio nos tiene que aparecer de nuevo la aplicación, pero con el, el botón en vez de poner eliminar, nos tiene que poner instalar. Vamos a buscarla otra vez. Vale, ves que está aquí de nuevo. Nos pone la... Pues le damos a instalar. Una vez que le damos a instalar, le damos otra vez de nuevo a aplicar. Sigue todavía actualizándose. Y en principio ya deberíamos de tener instalada la versión anterior, porque a mí la nueva versión que se instaló de Analytics eh, hicieron unos cambios visuales en los cuales no, no encontraba la información que antes encontraba la versión anterior. Vale, pues en estos momentos ya tenemos instalada en nuestro iPhone la aplicación de Analytics, pero con la versión anterior, la 1.2.2, aunque en estos momentos la versión más actualizada era la 3.1 dejar algún like en el, el vídeo y suscribirse al canal para tener más eh, tutoriales de este tipo. ¡Hasta la próxima!